Será brillante, en ese sentido estamos de acuerdo. La congestión es un tremendo problema de las grandes ciudades chilenas. El aumento del ingreso, la crisis del transporte público ha hecho que la gente se cambie más la de auto y los autos en las ciudades. El temor. Chile es el país más seguro de Latinoamérica, lo ¿no pasa. Sí. Pero más seguro. No tiene ninguna razón por los países violentos, para que hemos de Centroamérica, incluso Sudamérica, dejando fuera Caracas con el drama que se vivía en Venezuela